nieve puede congelarte, la mente puede amputar una parte de ti Los muñecos sonríen en la noche exhibiendo su zanahoria por nariz Conocí una chica casi era perfecta, cuerpo libre, voz de ángel y todo sentir me decía tú tranquilo que a mí no me afecta ahora vive en el polo, no pudo elegir Esta nieve que sube en lugar de bajar mucha gente la puede probar, los hombres somos libres y el Estado se calla. Yo solo digo: no te pases de la raya, no te pases de la raya. Si todo el mundo la puede conseguir, ¿por qué demonios se tiene que prohibir? Los hombres somos libres y el Estado se calla.